Hoy sin spoilers les vengo a hablar sobre una producción que nos llega directamente desde la India, una producción diferente a la que nos tiene acostumbrados Netflix y que tiene un giro argumental que sorprende, una obra crítica a una sociedad moderna camuflada bajo su historia, por eso hoy vamos a hablar de Tigre Blanco, comencemos. Por lo general, las historias o el cine de la India, más conocidas popularmente por el término Bollywood, acuñado en los años 70s para referirse a la poderosa industria del cine de ese país, nos tenía acostumbrados a cosas como esta o como esta otra producciones estafalarias o floridas llenas de bailes típicos, muestras de cultura y con altas dosis de humor, o en su defecto, dramatismo exagerado, más sin embargo, muchas de sus películas carecían de un buen argumento lógico, solo se basaban en la espectacularidad en cuanto a su producción y postproducción. Pero con el pasar de los años, el cine hindú ha venido teniendo un desarrollo bastante particular, una evolución en cuanto a carga argumentativa como es el caso de Slumdog Millionaire, aunque también continúa naciendo arte de sus efectos especiales más estrambóticos o exagerados como es el caso de Singam del 2011. Aunque la película de la cual hablaremos hoy, Tiger Blanco, es un poco más centrada en la realidad de Ingoo, una cinta dramática con tintes de humor negro que hacen un poco más fácil de digerir la realidad que nos presenta, con un argumento simple pero no por ello deja de ser interesante, y con un giro inesperado en su narrativa. Esta podría ser la historia típica de superación personal como muchas otras, donde nos dice que el poder de decidir te da la capacidad de superar todas las excusas para cambiar cualquier parte de tu vida en un instante. Pero en su desenlace nos presenta una alternativa oscura, típica de las reacciones humanas, y nos deja entrever que el fin justifica los medios. Esta cinta se basa en la novela The White Tiger, del periodista, escritor indio australiano Aravin Adiga. Esta es la historia de Balram, interpretado por Arch Goura. Balram es un ambicioso joven empresario que viene de una población vulnerable de la India, donde vive con su familia. A lo largo de la película nos narra su historia desde niño y cómo llegó a estar donde está en este momento. Cómo usará su astucia para salir de la pobreza y tener éxito. Nos narra también las humildes costumbres de su aldea en su niñez y cómo los animales son ante todo lo más importante en su cultura. En su historia salió a reducir que la pobreza es la madre de toda violencia. Cuando a falta de oportunidades, Valram se vio obligado a dejar sus estudios y dedicarse a trabajar al lado de su familia partiendo carbón, y más adelante en su juventud como mesero en la tienda de su familia, dejando de lado sus sueños hasta que conoce a Chuck. Otro joven pero rico empresario llegado hace poco de Estados Unidos junto con su pareja, entonces Valram se convierte en su chofer. Como personaje secundario destaca la abuela de Valram, una víbora sin sentimientos que arrasa con ella a toda su familia. La sociedad ha entrenado a Valram para hacer una sola cosa, un sirviente, y de esta manera el joven se hará indispensable en la vida de Achok y Pinky, su pareja. Sin embargo, ocurre un giro impactante que cambia la vida de los personajes y explora más a fondo la pobreza del país. Con todo perdido, Valram se revela contra un sistema corrupto, manipulador y desigual para levantarse y convertirse en un nuevo tipo de empresario, no de ama. En esta cinta hay una escena muy especial que es la del gallinero, la cual se nos presenta a modo metafórico y que puede ser interpretada de forma que las gallinas son la sociedad manipulada por el estado corrupto y sus reglas y que obliga a los ciudadanos a hacer lo correcto, pero a la vez los enseña a ser conformistas y poco críticos, pero aquel que salga del gallinero abrirá los ojos y evolucionará. La definición que hace Valram desde su nuevo estatus de empresario exitoso sobre su poderosa nación es una oda a la vergüenza ajena y propia. La gran indolencia de la que Valram forma parte, es un pueblo que se desangra pensando solo en la posibilidad de nacer para servir, de nacer para tener un amo, de nacer solo para morir. Incluso la reflexión de los más de 36 millones de dioses que hay en la India para escoger entre uno o unos cuantos y que aporten dinero y felicidad es cuanto menos antológica. También nos deja ver cómo una decisión puede cambiar vidas en un instante, y cómo las mismas decisiones justificadas por la ambición pueden llegar a sobrepasar la moralidad humana. Y a la vez nos deja la enseñanza que se debe ser humilde porque el odio y la vergüenza están a la vuelta de la esquina, y nunca sabrás qué está pensando tu chofer. Esta obra también da un vistazo a una realidad en cuanto al panorama mundial a través de su personaje principal, Balram, que después de su evolución a empresario nos dice que el futuro está en manos de Japón y la India, y esto puede ser a grandes rasgos basado en la gran masa de fuerza laboral y de producción con la cual cuentan estos países. Esta producción aborda la lucha de clases sociales y la polémica realidad que se vive en la India, de la mano del director de cine y guionista estadounidense Ramin Barani, quien fue responsable de la novela distópica cincuenta 451 para HBO, ese abismo que separa a la clase obrera de la rica en esta India que se nos presenta moderna, pero que sigue siendo dominada por la corrupción más repugnante de los indolentes terratenientes y sus descendientes, así como los políticos más rastreros, dispuestos a venderse por un puñado de rupias. Valram es un hombre cuya ambición lo lleva a una progresiva pérdida de la inocencia, de la que casi el espectador no se da cuenta hasta que la tiene delante de sus ojos, en vidrio ensangrentado. En conclusión, esta película es un reflejo actual de la problemática rivalidad entre clases sociales desde la perspectiva particular de un hombre y su lucha por superarse como sea y a costa de lo que sea. Un reflejo de la corrupción civil y del Estado que nos hace reflexionar cuánto estás dispuesto a hacer por tus sueños. Y ahora te pregunto a ti como espectador, ¿cuánto estás dispuesto a hacer? Si te gustó este contenido no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones para estar pendiente de nuevos videos que voy sacando cada semana y dejar tu comentario respecto de la película. ¿Qué tal te pareció si ya la viste o qué tanto estás dispuesto a hacer para verla? Sin más que comentarles sin los espero en un próximo video.